Hace mucho tiempo que no quería aceptarlo O mejor dicho, no quería verlo Y es que durante mucho tiempo me aferré a cosas que no Suéltalo ya, el puto pasado no lo puedes arreglar Mírate al espejo, dime que puedes notar, donde quedó ese niño que no dejaba de soñar. Está muriendo lento, aún lo puedes evitar. Está muriendo lento, aún lo puedes evitar. Está muriendo lento, aún lo puedes evitar perdido en el tiempo absolutamente sin tener noción que este mismo nunca se va a detener al igual las manecillas del reloj siguen girando siguen girando sin importarle ninguna situación mucho menos pienses en que te pudieran esperar cada día aprendemos algo nuevo no nos podemos frenar pero hay que disfrutar si hacemos lo que amamos y si amamos lo que hacemos Dime que puede faltar, nada puede salir mal Volvamos a ese niño que debemos de sanar Volvamos a ese niño que debemos de sanar Somos Broken Boys, por algo estamos aquí Rompamos esas cadenas y volvamos a vivir Lo que pasó, pasó Olvidemos todo eso, sigamos forjando el futuro Descubriendo todo el universo Ya, todo el universo Ya aunque nada será fácil, debes ir en contra la marea. No todos tan como tú. Debes de ser empático y vivir en plenitud, nada te puede dañar. Si el seguro eres tú, debes de confiar en ti, solo déjate fluir. Solo déjate fluir. Solo déjate fluir. El puto lo puedes arreglar. Mírate al espejo, dime que puedes notar.